hola qué tal pues hoy nos vamos a adentrar en el fascinante mundo de la masa madre ni más ni menos vamos a aprender a hacer masa madre desde cero para empezar bueno los que no saben lo que es la masa madre pues es la levadura que se utilizaba desde que se empezó a hacer pan eh, se dejaba fermentar y era por fermentación natural no había estas levaduras que puedes encontrar ahora en el supermercado eh, que en 30 segundos ya hicieron la labor de esto que nos va a tomar una semana para que sea de manera natural y lo vamos a hacer de una manera realmente buena, tradicional tenemos aquí harina integral de centeno y la tenemos ecológica además de todo de agricultura ecológica entonces es muy sencillo la masa madre no tiene ningún secreto, el único secreto es harina y agua, es lo único que necesitamos y dejarla a una temperatura ambiente para que vaya fermentando de manera natural. Como es de manera natural, pues se tarda una semana en quedar activa. Eh, las, las levaduras que encontramos en los supers son instantáneas, ahí lo dice su nombre. Es levadura instantánea y su única labor es inflar, que se haga... Eh, esos alveolitos, esos circulitos, esos hoyitos que vemos en el pan, que se llaman alveolos, eh, como los de los pulmones, una alveolatura. Y eh, lo, lo que es la gran diferencia es que la masa madre, además de inflar el pan, le da un sabor espectacular, le brinda propiedades nutricionales que no tienen que ver nada con los panes industriales. Entonces, hoy nos embarcamos en este desaguisado de hacer masa madre. ¿Cómo vamos a empezar? En esta ocasión voy a empezar utilizando esta harina integral, un cuarto de taza de harina, tal cual, y un cuarto de taza de agua. Es muy importante que el agua sea filtrada o de botella también, agua mineral, porque. Muchas veces el agua que traemos, que podemos beber del grifo en los lugares donde se puede, porque por ejemplo en México, en la llave, pues no puedes beber el agua de la llave. El agua viene limpia, o sea, las purificadoras funcionan bien, lo que no funciona bien son las tuberías que distribuyen por toda la ciudad y mucho menos los tinacos, porque los tinacos guardan bacterias que no queremos tener en nuestro organismo. Entonces, agua de garrafón, agua de botella o agua filtrada de esta que esté limpia y pura desde luego y le vamos a poner la misma cantidad de exactamente una cucharada si vemos que le hace un poquitito de falta pues le ponemos un poquitín más una cucharada de agua eso es todo lo que se necesita lo mezclamos muy bien y ahí en este frasquito va a empezar la fiesta del agua y la harina, van a hacer ahí sus cosas, se van a conocer, van a hablar y se van a ir mezclando, se van a reproducir, van a tener hijitos, van a vivir felices y nos van a hacer que tengamos un pan maravilloso. Siguiente paso, por ahí, lo tapamos, tampoco tiene que quedar hermético, es nada más para que eh, cuando esto empieza a fermentar, como ahora ya hace calor, va a fermentar rápido los mosquitos vienen maravillados por el olor. Esto va a empezar a oler a vinagre, va a empezar a oler a muchas cosas. Lo dejamos en un lugar donde esté eh, con buena temperatura. Ahora hace calor aquí y eh, mañana volvemos a alimentarlo. Hoy son las 9 de la noche aproximadamente. Mañana a las 9 de la noche te vamos a dar otro, eh, se llama refresco, refrescar la, la masa madre. Le vamos a dar de comer, probablemente ya le demos menos y vamos a ver el proceso así tal cual durante una semana después de una semana vamos a hacer el pan para que vean de, de, el pan que se logra con esta, con esta sencilla receta nos vemos mañana a la misma hora estamos en el día 2 de la masa madre así va todavía no tiene burbujitas una que otra burbujita por ahí mira ¿ves cómo se ve la masa madre? Olor, todavía huele a harina remojada. Realmente todavía no empieza la magia de las bacterias y de las levaduras a aparecer. Vamos a alimentarla. Hoy es el día número 2 y te acuerdas que ayer usamos un cuarto de cuchar de, de taza para empezar. Hoy simplemente vamos a usar una cucharada de harina y una cucharada de agua. Nada más se trata de alimentarla. Cucharada de harina. Integral de centeno, 100% agricultura ecológica y una cucharada de agua. Si te pasas un poquito no hay ningún problema, de hecho le voy a poner un poquitín más porque me gusta que esté un poquito más agua. Entonces esta, en esta ocasión fue una cucharada de harina integral y dos cucharadas de agua. ¿okay? La dejamos por ahí y la vamos revolviendo. La revolvemos bien, integramos y ya está y esto, nada tan fácil como esto, o sea nunca nunca hacer pan por lo menos la, la parte de hacer la levadura madre ha sido tan fácil tiempo, únicamente necesitas tiempo paciencia y constancia esto lo dejamos por aquí y así va a ser lo que, fue, lo que sale de esa masa madre un pan como este ya espera la receta que viene después de esta. Mañana nos vemos. ¡Momento! ¡Momento! Esto eh, es, es un poco vergonzoso explicarlo. Pero mira, vengo del octavo día. Yo sé que aquí tocaba el día número 3, pero vengo del octavo día y esto está difícil de abrir día 3 de la masa madre no sabemos qué pasó no sabemos por qué razón a lo mejor fueron las cervezas el tequila una cosa llevó a otra y se nos olvidó hacer el video, o simplemente nos saltamos de día así que la masa madre que tenemos aquí yo vengo ahora desde el octavo día y eh, ya está terminada aquí está terminada así se va a ver mira acércate para que mm, huele esto ¿Eh? esto es la masa madre ya en el octavo día pero no te saltes el video. ¿Qué iba a pasar en el tercer día lo mismo yo te iba a decir tenemos la harina le pones una cucharada de harina integral de centeno y dos cucharadas de agua la íbamos a revolver muy bien y ya está entonces vuelvo al futuro ok aquí cuando ya está terminada la masa madre así que no te pierdas este tutorial, síguelo hasta el final para que veas, ya te voy a explicar bien cómo queda y cómo lo vamos a utilizar. Por ahorita es lo que hay que saber. Tener una masa madre es como tener un hijo madre. Hoy se nos estaba olvidando, son casi, bueno, once y media de la noche y se nos estaba olvidando alimentar la masa madre. Esta, mira, acércate, como va cambiando cada día, cada día tiene una apariencia distinta. Ahora ya no tiene las burbujitas que tenía ayer, pero tiene un olor agrio y va desprendiendo más aromas. Vamos a continuar hoy, como lo hemos estado haciendo estos últimos tres días, con una cucharada de harina, en este caso integral de centeno, y dos cucharaditas de agua. Extra una dos. Tampoco no pasa nada si no son exactísimas. Lo importante es que lo revuelvas bien. Y sí, porque cuando ya está hecha esta harina, ya cuando está lista tu masa madre para hacer pan de ahí en adelante adquieres el compromiso de alimentarla una vez a la semana por lo menos si es que no estás haciendo pan, si haces pan igual la tienes que alimentar, pero bueno ahí va nuestra masa madre día 4 y poquito nos falta para que esté lista para hacer pan y tenemos también ya por ahí preparado el video de la, del pan de la hogaza de masa bueno, madre, luego iremos poniendo uno de harina de centeno integral, 100%, va a haber muchas cosas, no te pierdas las recetas que vamos a ir posteando en el canal. Día 5 de la masa madre, mm, huele, ahí va, ahí va, ya está moviéndose, ya tiene alguna burbujita, y es normal, ¿eh? así va a pasar, de pronto la vas a ver que fervece mucho y otros días la vas a ver como si no pasa nada. Pero es normal, así es la masa madre, es caprichosa. Y... Pero no, no va a fallar, o sea después de una semana tienes lista tu masa madre para empezar a hacer tu pan. Como todos los días vamos a poner, eh, hoy es el quinto día, entonces vamos a poner su cucharadita de harina de centeno. Te digo que puedes poner de trigo que sea integral y eso lo que te decía hace un ratito o sea ayer estoy ay, usando otra cuchara pero bueno da lo mismo <risa> la, la idea es dos cucharas y un pelín más dos cucharadas de, de, de agua por una de, de harina y revolvemos y ya está mañana continuamos y se te va a pasar el día, el, el tiempo rapidísimo porque los 7 días parecen 10 minutitos, 5 minutitos. Día 6 de nuestra masa madre. Ya estamos a dos días de empezar a poder utilizar, de poder empezar a utilizar esta masa madre para hacer pan. Así se va viendo. ¿Mm? Tiene unas burbujitas tímidas. ¿Ves? esa, Esa como natita, producto, ¿ves? se subió hasta acá y luego bajó, eso a veces pasa, que sube y luego baja, huele a acidito, huele a fermento, así que va por el buen camino y además estos días ha estado haciendo calor, así que va rápido, va bien. Es el séptimo día, mira cómo está. ves que ya se separa un poquito el líquido, la parte de arriba está muy líquida y la de abajo un poco más espesa, tiene algunas burbujitas y este, esta masa madre está lista para empezar, o sea ahora la vamos a alimentar, mira, la mueves un poquito y salen las burbujitas. Esto está listo para hacer pan si la alimentas ahí tenemos hoy dos, dos cosas que podríamos hacer vamos a alimentarla nuevamente en este caso como está un poquito más aguada ahora, si le voy a poner solo una cucharada de, de, de harina y una de agua y la revolvemos bien ¿qué podemos hacer ya con esta? la primera cosa que podríamos hacer es directamente así como está que es lo que vamos a hacer nosotros es llevarla al refrigerador lo que vamos a hacer después de que esté en el refrigerador uno o dos días los que sea o sea si no la utilizamos hasta una semana y en una semana habría que alimentarla nuevamente pero el día que vayamos el día anterior al que vayamos a hacer pan la vamos a poner en otro recipiente más grande y vamos a empezar un starter por ejemplo para hacer una hogaza de pan de pan blanco o sea de, de harina de trigo blanca de blanco lo que haríamos sería poner 150 gramos de harina y 150 gramos de agua y lo dejaríamos toda la noche a temperatura ambiente para que fermente así se empieza una masa madre y muy pronto vamos a hacer la hogaza así que espera el video de la hogaza muy muy pronto después de este viene el de la hogaza